Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad Pues bien, ya sabéis que somos muchos los canales de YouTube que estamos, pues bueno, dando información sobre el tema del misterio Hay otros canales, pues bueno, que están pues en otras plataformas y damos muchísima información Pero hoy vamos a entrevistar a una persona Una persona un tanto enigmática porque son muchas las preguntas que vosotros me realizáis a mí ya sabemos pues, que cada uno tiene una línea de proceder, una línea de trabajo, pues, unos más parecidos a otros, otros muy diferentes, pero a fin de cuentas pues cada uno da su pequeña o su gran información y aportación. Hoy traemos con nosotros a el canal Planeta Snackedos, que vosotros me lo habéis pedido y me habéis hecho un montón de preguntas que vamos a pasar a preguntarle a él directamente. Así que... Planetas Naquedos, bienvenido, un saludo y antes de nada, cuéntame, compañero, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu casa y hablar contigo aquí. Bueno, un poquito tocadete de, de la voz, estoy un poco afónico. Estamos en verano y no hay aire acondicionado muchas veces y pones ventilador y, y te trastorna, pero bueno, se hace lo que se puede. Pues antes de meternos en profundidad, querido amigo, quería yo preguntarte una cosa que yo creo que es de vital importancia para todo lo que hacemos, tanto lo que haces tú en tu canal como lo que hago yo en el mío y en otros canales. Oye, ¿cómo ves el panorama mundial en relación a la ufología? Cuéntanos. Bueno, es una pregunta amplia, ya que abarca mucho, pero bajo mi punto de vista creo que estamos en un camino importante ya sea por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor como lo que se está divulgando además y quizás en los tiempos en los que estamos es más cómodo y amplio el, el abanico de divulgación a comparación a hace muchos años claro ahora tenemos internet y, y todo fluye y todo va pues a una velocidad tremenda por lo tanto es muy importante conocer todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque cada día como ya sabes tenemos más personas interesadas en conocer y aprender qué es lo que ocurre y lo que ocurrió en el pasado hace poco tiempo tuvimos entre comillas hay que decirlo así un poco también la gran suerte de conocer de mano de uno de los poderosos documentos de hace unos años audiovisuales de objetos no identificados y siendo perseguidos como ya todos hemos visto ¿no? por cazas f-18 no eh, parece ser que sí por lo tanto parece ser que si no lo hace esta identidad los escépticos seguirían muchos de ellos pensando que estamos inmersos en cuentos e historias de ciencia ficción es lógico pero bueno eso fue una puntita del iceberg que tenemos frente a nosotros y hay que aprovecharlo no aprovecharlo en el sentido de, de la difusión no para, para seguir en nuestro camino ¿no? Y quizás una de las cosas que realmente no entiendo esto ya es a modo personal es el porqué de noticias falsas a ver me explico es decir imágenes y vídeos que si las analizamos bien no merecen la pena ser divulgados al igual que mucha gente yo también recibo muchísimos vídeos y muchísimas imágenes de avistamientos y de todo pero hay que analizar hay que analizarlo bien y sin embargo se hacen eco de esas noticias sabiendo que no es real esa es quizás una de las cosas que no me gustan. ¿no? no se le puede llamar ovni, por ejemplo, a una bolsa de basura grabada a unos cientos de metros volando. Y mucho menos a algo paranormal cuando estás viendo que realmente lo que tienes delante, analizándolo con profundidad, es un mosquito. Es un mosquito revoloteando. Y según las luces la, y según las luces de la habitación, luces de la cámara, eh, hacen unos con contrastes con con las alas de, de este mosquito y, y bueno, y te hace ver cosas que no son, ¿no? Por lo tanto, he ahí de investigar un poquito más, y no te solo investigar, sino simplemente a vista, a vista, solamente ya se ve, ¿no? Otra cosa es que el afán de hacerlo sea por otros intereses, que no estén en la divulgación, y no por el hecho del de que nos tienen aquí día a día. Tenemos algo maravilloso también, no todo será fake news, ni desastres cada vez encontramos mentes tan abiertas que nos sorprenden con avistamientos eso también es cierto y comunicación con otros seres que no pertenecen a este mundo y que jamás pensaríamos que estas personas algunos que conocemos a esas personas que van divulgando hablasen abiertamente en público y contaran sus experiencias y eso solo significa una cosa progreso en relación al contenido de tu canal y según pues da la sensación que has ido dando noticias que han ido ocurriendo antes del acontecimiento. Si esto es así y si esto es algo real me gustaría que me contaras un poco sobre este tema ¿Qué se siente a la hora de dar una información que tú no sabes lo que va a pasar y que parece ser que luego ha ocurrido cuéntanos un poco en relación a esto y luego te voy a hacer otras preguntas un poquito más directas bueno sobre esa pregunta lo in interesante ante todo es darle las gracias a las fuentes y sobre todo a la gran fuente que tiene el canal snack 2 claro que sí, recuerdo que allá por el mes de abril sí. Si no recuerdo mal, aproximadamente recibí un nuevo dossier del informador. Fue un dossier muy, muy duro, porque en el contenido de alguna forma era todo prácticamente caótico, ¿no? Era, eran cosas muy fuertes, ¿no? De las cuales algunas, naturalmente, no se desechan, pero sí se aparcan a un lado, ¿no? Eh, en ese dossier explicaba a grosso modo eh, acontecimientos que pasarían entre los meses de mayo y noviembre, me acuerdo perfectamente, de este año, ya que las investigaciones de esta persona le llevaron a transmitirme lo que hoy podemos ver. Me explico. Está activado el cinturón de fuego del Pacífico, aunque anteriormente ya naturalmente ya se hablaba de que se estaba activando, ¿no? Pero bueno, es un avance, ¿no? Hawái, cada vez más con lo que ha sucedido con el volcán y guatemala por desgracia también fue sacudida por este monstruo que tienen allí no al igual que también predijo que algo grande pasaría entre esos meses entre mayo y noviembre no pero mucho mayor y nuestra sorpresa es eh, lo que encontramos en, el, en un comunicado hace unos meses de la nasa de hace poco tiempo ...de lo que se aproxima para finales de julio... ...y principios de agosto... ...que podemos ver con telescopios desde la Tierra... ¿no? ...que es el conocido Hulk... ...eso es una cosa muy grande... ...enorme... ...por lo tanto entra dentro del dossier del informador... ...¿qué es lo que ocurre aquí?... ...que anteriormente ha podido... ...tener la información de que ya lo estaban... ...viendo aproximarse... ...es posible... ...y no hasta ahora pues... ...se han hecho eco de ello... ...por si a lo mejor cambiaba el rumbo o cualquier historia... ...nunca se sabe ¿no?... Otra de la, una de las cosas que, que dice el comunicado es que no se sabe si es un cometa o qué diablos es pero da la casualidad de que coincide mucho con lo que venimos diciendo y haciéndonos eco de la estrella en marrón Nemesis, némesis que está también en esas eh, posiciones y con trayectorias similares realmente no sabía en este momento decirte rafa si, si es coincidencia o no porque una de las cosas que nos desubican es el que tiene verde que por lo pronto no podría ser némesis a no ser que némesis se esté o esté transformando nunca se sabe pero no creo por lo tanto son muchas preguntas que nos hacemos y necesitamos respuestas respuestas que no nos proporcionan los que realmente tienen que hacerlas pero bueno para eso estamos nosotros para investigar y consultar con nuestras grandes fuentes en mi caso el informador y su equipo naturalmente pero claro naturalmente eh, es un éxtasis ya no de alegría por, a, por acertar esas predicciones que se sabían o se especulaban que pasarían por x motivo porque muchas de ellas son de por dios que no hubiera pasado ni pase nada pero claro en el fondo te preocupa porque algo grande está entrando en nuestra trayectoria en estos momentos del sistema solar y nosotros venimos diciendo esto mucho tiempo al igual que tengo que recordar si me permites que bajo nuestro punto de vista estudio de tablillas antiguas y las informaciones de nuestro informador existe una gran confusión entre Nibiru y Nemesis recuerdo sin desprestigiar a nadie, pues cada uno tiene sus informaciones e informantes que Nibiru es una nave intergaláctica o interestelar, de la raza que realmente nos creó a nosotros, o nos modificó, como queramos llamarlo. Y Nemesis es la estrella enana marrón, hermana de nuestro Sol, que siempre estuvo aquí, solo que patea otros lugares lejanos y de vez en cuando pues se aproxima. Pero ¿qué es Hulk? <ríe> He ahí la pregunta que yo lanzo porque está la fecha... No se sabe mucho más y un cometa dos veces el tamaño de júpiter no no no ahí ahí hay algo más grande muy interesante te quiero preguntar otra cosa y esto ya es un poco más directo a tu contenido a todo lo que estás haciendo los seguidores de en busca de la verdad me están preguntando ...oye, ¿por qué Planetas Naquedos no pone la cara? No se le ve directamente a él... ...y nada más que se ve pues... ...una serie de imágenes con una voz... ...¿esto por qué? Cuéntanos. Sobre que por qué no pongo la cara en mis vídeos... ...ya hice un vídeo hace tiempo explicando Rafa y... ...y es bien sencillo de contestar... ...ante todo respeto... ...porque yo respeto quien sale en los vídeos que realiza en los que pone solo su voz o en los que ponen voz robótica es comprensible bajo mi punto de vista pero claro en mi caso es muy sencillo yo soy locutor de radio locutor de documentales y en el fondo lo que interesa es la información y el contenido además tengo que decirte también que me encanta darle a esos textos de los que hablo el movimiento, ya sea en fotografía o vídeo, que necesitan. E incluso para mí, tengo que decirte, Rafa, que es un disfrute a la hora de ver un vídeo. Pero claro, allá cada uno con lo que quiera hacer con sus vídeos y con su canal. Pero respeto a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo que salen sus vídeos y hacen lo que tengan que hacer. Por lo tanto, mi estilo es este. Y disfruto más pero tengo que decir una cosa muy importante lo importante es la información que se transmite y hacerlo visualmente bonito y elegante que es lo que me gusta o por lo menos intentarlo aquí no importa lo que importa es el mensaje no importa la voz no importa si sales si no sales si pones voz robótica si a algunos le gusta la voz robótica a otros no lo aguantan pero bueno pff, pues simplemente es eso porque me gusta hacerlo así ya está me gusta mi privacidad y lo importante es el mensaje o acaso yo pregunto cuando vemos un documental de national geography o vemos un documental de discovery channel le preguntamos que por qué no sale pues no porque lo importante es el mensaje que se está dando en mi estilo es ese ese es mi estilo rafa y yo creo que la pregunta está respondida ¿no? pero nunca se sabe quizás en un futuro a lo mejor digo hola soy yo, y ya está y ningún problema, yo no tengo ningún problema en eso simplemente pues nada que me gusta hacerlo de esta forma repito, reincido y lo siento mucho el mensaje es lo importante y no hay que matar al mensajero ahora te quería preguntar otra cosa yo creo que un tanto delicada Debido a todas estas informaciones que estás dando tú sobre ciertas cosas, oye, ¿cómo ves el panorama político con China, Rusia, Estados Unidos? Luego tenemos por ahí de fondo a Corea del Sur, han habido unas, unos acontecimientos... Bueno, no sé, cuéntanos un poco eh, de toda esta amalgama de, de, de historias políticas. ¿La cosa va a ir a mejor, va a ir a peor? Eh, cuéntanos. Ahí entramos, Rafa, en política, pero que si la mezclamos con lo que realmente pasó ese día, ya cambian las cosas. Y me explico con lo de ese día, pero lo político, como me preguntas, es muy complicado porque de todos he sabido que estos tres gallos del gallinero siempre estarán así y no cambiarán, ya que hay muchos intereses de por medio. Estoy hablando de Estados Unidos, Rusia y China, naturalmente. Dos potentes, pero ni no que olvidar la otra potencia. Si me preguntas que si se puede haber, si puede haber conflicto, sin ninguna duda, naturalmente, claro que sí. En el momento en que uno alce la voz demasiado, ya entrarán en problemas y serios. Lo que no se puede entender es lo que ocurrió el otro día con esta reunión, que parecían dos niños de patio jugando. Así es como lo vi yo. Cuanto hace poco no paraban desde Estados Unidos de meterle sanciones a rusia y ahora parecen amiguitos amigos la situación es bien sen sencilla no no se entiende ellos están en ese cargo porque la élite lo puso ahí los puso ahí ya sea por un lado la élite oscura o por otro lado y lo mismo ellos nunca se llevaron ni se llevarán mal está clarísimo pero cara a la galería hay que dar una imagen diferente. De yo tengo esto, pues yo tengo lo otro. Hay muchos intereses de por medio. Y si a un conflicto, como lo que está sucediendo en Oriente Medio, por ejemplo, que es por ello, se sacrifican y se exponen. Hay que vender. Recuerda esto. Hay que vender y a todos los oyentes. Hay que vender y construir. Hoy hago yo, mañana ganas tú. Y al final, los que pierden somos nosotros, que perdemos a los seres queridos, familiares, amigos y todo por lo que ellos deciden. A ellos no les pasará nada, tenedlo por seguro. Todo es estrategia y siempre fue así. Pero claro, aunque tu pregunta no esté relacionada con la zona oscura, yo sí tengo que dar aquí un puntillazo, Rafa, tienes que permitírmelo, porque todo está manejado por las élites pero quiénes son las élites son de este mundo son humanos nos olvidamos de china pero china está ahí sin dudarlo y ellos callan y escuchan y eso da más miedo aún. pues no me queda más que preguntarte la gran pregunta que todo el mundo se hace no eh, querido compañero ¿Quién es ese informador que tú tienes? Todo el mundo pregunta, eh, Rafa, ¿quién es el informador de Planeta Snackedos Que nos habla de tantas cosas. ¿Existe este informador? ¿No existe? ¿Es verdad? ¿Es ficticio? Háblanos un poquito más en detalle sobre esta persona. Cuéntanos. Referente al informador. Es muy sencillo ya que lo dije hace tiempo, pero lo repito sin problemas. Es real, por supuesto, si no, no sería 2 lo que es. Existe, claro que sí. Es importante, por supuesto lo fue y lo sigue siendo. En la clandestinidad, naturalmente. Comprendo que es difícil de digerir, para muchas personas, todo lo que se cuentan en, en los dosieres que nos transmite, pero hay que creerlo todo bajo mi punto de vista sí y lo que te cueste de asimilar yo creo que es muy bueno ponerlo en cuarentena no desecharlo y esperar el tiempo que haga falta para contrastar esa noticia si realmente ocurrió o no Él es una persona sencilla y quizás por ello llegó donde llegó y está donde está ahora este contacto tan interesante y especial llegó hace ya bastante eh, una comunicación vía email que después de unas semanas dio el fruto eh, que se deseaba saber por qué porque hasta el momento no podía no pude verlo ¿no? detrás de él hay cinco personas esto sí te lo puedo decir y creo que no sé si lo he dicho eh, en mi anterior vídeo hace unos meses detrás de él hay cinco personas que transmiten los dosieres hasta llegar a mí y no hablamos de correos ordinarios normales de compañías como ya conocemos no yo tuve que sacar eh, bueno mejor dicho me sacaron un correo encriptado de una página web y ahí es donde yo recibo toda la información y que conste que no toda la información la hago pública porque en ella contiene mucha política y cosas muy fuertes y peores que si se hicieran públicas por mi canal naturalmente aparte de cerrar el canal eh, yo estaría como como él está ahora probablemente no y la verdad no es plan en estos momentos de, de actuar de esa forma no tengo que decirte que el día que yo pude hablar con él con esta persona naturalmente antes de hablar en videoconferencia con otra que estaba a su lado y que nos traducía simultáneamente fue un día realmente grande eso es cierto porque no podía creer en realidad que estuviera hablando con esta persona. La videoconferencia solo duró 10 minutos aproximadamente. Luego posteriormente hablé con el tiempo una vez más hasta la fecha de hoy. Es decir, que yo solamente he tenido dos videoconferencias con esta persona. Es una persona sencilla, repito, amable y educada, que como no... que como no creer en sus palabras, cuando él hizo algo por todos nosotros, que le costó la situación en la que está ahora y hasta ahí puedo leer porque no puedo decir quién es y por qué no puedo decir quién es muy sencillo porque es su decisión y como tal yo la respeto lo importante es el mensaje que da no quién está detrás otra cosa es creer o no creer porque yo respeto a todo el mundo porque entiendo sus posturas ya que muchas informaciones pueden sonar a ciencia ficción. Pero ¿y si es real? ¿Qué está pasando eso? Me preguntas también que ¿por qué no tengo pruebas de lo que digo? Como la batalla de Prexto y los caballeros negros, la federación, etcétera Vamos a ver, señoras y señores. Nadie está ahí echando fotos de esas situaciones, pienso yo, creo yo. Y si las hay, no me las pueden pasar porque es imposible tenerlas. No se le puede obligar a esas cosas. Yo mi situación es, algún día tendré pruebas. Y él me contestó, algún día es posible que puedas tener pruebas. Por lo pronto no, o te fías de mi palabra, o no te fías de mi palabra. Y sabiendo quién es, tengo que fiarme. Todo esto viene bien recordarlo, porque gracias a él estamos viendo que sus informaciones, muchas de ellas, se están cumpliendo. Como bien comentaste en otra pregunta que me hiciste. Algo grande viene entre mayo y noviembre. Y hoy tenemos a Némesis y Hulk acercándose. Vale, perfecto. Némesis siempre estuvo ahí. Perfecto. Pero. ¿y Hulk? hulk no lo conocía nadie de buenas a primeras nasa hace poco hace unas semanas dio un comunicado diciendo que, que venía algo muy grande para acá eso no se sabía en el mes de, de mayo pero sí lo sabían las personas que tenían que saberlo que le pasaron la información a esta persona que a su vez me la ha transmitido a mí desastres uno detrás de otro y lo estamos contemplando ¿O acaso recordamos tantos desastres seguidos? Si tenemos un poquito de memoria, desastres siempre ha habido, naturales, lógicamente, pero ¿tan seguidos? ¿En un mismo año? ¿O en un intervalo de dos o tres años? ¿Tantos desastres? Si tenemos ahí al lado África, que está prácticamente partiéndose. Sin contar lo que, Dios quiera que no, pero sin contar lo que puede pasar también en Estados Unidos. Se puede partir también, ¿no? Tenemos ahí un pedazo de, de volcán enorme, ¿no? Pues no, no recuerdo que tengamos tantas cosas tan seguidas. Y la que nos acecha tan grande. Y lo que queda por llegar, que esperemos que jamás se cumpla nada feo. Como estamos viendo, pero hay que esperar y estar informados. Porque en la televisión no te dirán nada. Nada que no venga de los grandes. Ya sabéis, Pentágono, CIA, NASA, etcétera. Si te llega algo que no sea de ellos, eres un fake news. Para las televisiones, gobernadas por la élite. Y lo que dice la élite es lo que se hace en la televisión. Es por ello que yo siempre digo que hay que ver la alternativa a la televisión. La tenemos al alcance de todo el mundo. Y naturalmente conservar la calma y la prudencia. Eso es primordial. Y lo que tenga que pasar, pasará. Es así. Mucha gente me pregunta también qué es lo que tenemos que hacer ante una catástrofe tan grande como, por ejemplo, Hulk, que viene para acá. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si eso nos desestabiliza, si nos manda más allá de donde picó el pavo, ¿qué, qué podemos hacer ante eso? No podemos hacer nada. A mí me pillará aquí en el estudio, a, a ti te pillará ahí, a, a otras personas les pillará trabajando en otro sitio, a otras personas les pillará, bueno, dando un paseo. Es que no puedes hacer ante eso nada, ¿no? Una destrucción tan masiva como como ese, esa catástrofe, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Por mucho que te metas debajo de tierra o en un búnker, ¿no? Hombre, si viene eso tan grande que esperemos que no venga para la Tierra, bueno, supuestamente pasará por aquí, ¿no? Es que hay otro concepto diferente. Cuando hablamos de que va a pasar cerca de la Tierra, eh, la gente piensa que miles y miles y cientos de miles de kilómetros es muy lejos. Pero para monstruos de estos tan grandes, no es lejos, es cerca. Eso es desestabilizar. Eso desestabiliza todo, todo el sistema solar. Y el otro día estaba hablando yo con una persona, pensando, vamos a ver. Si desestabiliza el sistema solar, vamos a imaginarnos, ¿eh? es que es muy fuerte. Es posible que no nos pase prácticamente absolutamente nada. Vale, perfecto. Pero al desestabilizar, las órbitas cambian. ¿Quién te dice que de aquí a X tiempo no podemos tener un choque con otro planeta? ¿Se ha desestabilizado todo? Imagínate. Ya no tenemos la misma ruta a la Tierra. Marte tampoco. Venus tampoco. Saturno tampoco. Tendrá otra, otras direcciones, ¿no? O saldremos disparados del sistema solar. No lo sé, estas son especulaciones que yo me saco de mi cabeza de vez en cuando para, para desarrollarla un poco. Pero bueno. Pues muchísimas gracias compañero, yo agradecerte que nos hayas contado todo esto y que, bueno, hayas traído toda esta información que yo creo que le habrá resuelto las dudas a los seguidores de este canal. Así que yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y pues ya sabes, invitarte a próximas colaboraciones y... Ese arte, pues, un buen trabajo, como se suele decir. Pues ha sido un placer estar de nuevo aquí en tu canal. Ya sé, te echaba de menos, Rafa. <ríe> y me alegro mucho que estés embarcado en nuevos proyectos, como ya escuché por ahí. <ríe> bueno, te escuché en tus vídeos. Porque aunque no tengo mucho tiempo para ver, ya que estoy todo el día recopilando información, a los amigos sí, les veo y tienes un canal tan interesante que pronto haremos un viaje al gran egipto sí que tengo ganas pero claro si el tiempo y las alumnos lo permite y nos juntaremos con todos los amigos y amigas que deseen venir con nosotros y haremos unos grandes vídeos de, de mucha información que es lo interesante para nuestra audiencia para que todos sepamos un poquito más muy bien pues nada Cuídate y estamos en contacto a todos los seguidores de En Busca de la Verdad. Mis respetos y mis gracias por escuchar, ver y sentir cada palabra que hemos expuesto aquí con mucho amor que nos hace falta. Saludos y hasta la próxima amigos. Un abrazo Rafa. bien amigos ya habéis visto planeta es espero que haya resuelto algunas de vuestras dudas no lo sé a mí por lo menos sí así que dejamos aquí la entrevista y que cada uno pues saque sus conclusiones por mi parte nada más agradeceros que hayáis estado aquí hasta el final y ya sabéis si os ha gustado el vídeo y queréis que es de interés pues lo compartís. Los que acabáis de llegar, pues sed bienvenidos. Muchísimas gracias. Y como siempre os digo, por mi parte nada más. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.